Pertenece a la de Mi nombre es María Rodríguez, pertenezco al Consejo de Comunal de La Basea, con, en conformación con y la Avanzadora, la comuna. Nos encontramos aquí en el Nazo, en la elección electoral del Consejo de Comunal de Alquiles de Nazoa. En verdad algo que se está dando es muy importante para así lograr los proyectos que nos dejó y el proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez Frío. ¿Cuál es la intención de que la comuna, eh, en sus diversos consejos comunales, estén dentro de, la, de otros consejos comunales haciendo estas actividades? Porque así estamos como veedores de, de la comuna y así apoyando al consejo comunal que está en la elección. ¿Por porque es importante la participación? Es importante porque hay que unirnos todos y estar en unión. Bueno, y aquí estamos con la señora Elizabeth López responsable o nuestra vocera en, en la comuna Juana Ramírez. Cuéntanos Elizabeth, ¿de a qué se debe tu visita por aquí por el Consejo Comunal de Aquiles Nazoa? Bueno, gracias Julio por la oportunidad que me das. Yo soy Elizabeth López del Consejo, pertenezco al Consejo Comunal Las Barras y Parate Bueno y soy la responsable de la Comuna Juana Ramírez Lavanzado, de donde trabajan 14 consejos comunales. Eh, ¿Por qué estoy aquí? Bueno, estamos apoyando al Consejo Comunal Aquiles nazoa en su elección de de la Comisión Electoral perdón. ¿Qué te parece la participación? Bueno. Bueno. De verdad que esto es lo que necesitamos que en cada que en cada comunidad la gente participe y elija a aquellas personas que consideren son los más aptos para continuar la gestión que estamos revisando. Un llamado a los otros consejos comunales Dentro de la comuna y fuera de la comuna, para este, que se sigan dando estos procesos... Que se sigan dando estos procesos, que participen las comunidades, que sean transparentes y cuando no tengamos una información clara y precisa, vayamos a las leyes. Lean las leyes y, o busquen la información de cualquier persona que lo busque. Nosotros, los voceros o las personas que queramos acompañar a las comunidades, no podemos continuar desuniendo, tenemos más bien que unir. Cuando, cuando observemos que hay diferencias en una comunidad tenemos que tratar de hacer posible la convivencia.